Morir tragando oro fundido no era una ejecución única de la fantasía. Según Plutarco, tras morir en batalla, los partos vertieron oro en la garganta de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República Romana. Pudo ocurrir lo mismo con el emperador romano Publio Licinio Valeriano. Se dice que el emperador Sasánidas a por primero, lo mató vertiéndole oro fundido en la boca, o despellejándolo vivo, guardando su piel como botín de guerra. En 1599, en Ecuador, los jíbaros también vertieron oro en la boca a un gobernador colonial de Logroño, en respuesta a sus altos impuestos al comercio de este metal. El calor del metal quemaba los órganos, y el vapor los expandía, matando al instante.